Hoy, en Noches de Census, iba en las importaciones. Presenta maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez, y como invitado especial, licenciado en Contaduría certificado y especialista fiscal, Rodrigo Ramírez Venegas. Buenas noches, los saluda su servidor, Carlos Ramírez, en este su programa Noches de Census, hoy 3 de agosto del año 2022, pues regresamos regresamos a los miércoles que ya teníamos programados, tuvimos una pequeña etapa por ahí los días martes, pero pues hoy es nuestro primer miércoles que regresamos. Pues sean bienvenidos, este es su programa, espero que podamos replicar ahí nuestra transmisión, nuestra señal, para que pues podamos enterarnos de lo que vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado, el maestro Rodrigo Ramírez, que en un momento más ya lo voy a presentar. Pues es eh, es importante que que pues podamos platicar de ese tema, el día de hoy nos toca platicar precisamente del tema del de IVA en las importaciones, un tema que si bien es cierto, pues muchas veces no estamos tan acostumbrados a hablar de, de este tipo de temas de importaciones, de las consecuencias o de las repercusiones fiscales que nos pudieran traer este tipo de, de, de actos o actividades, en este caso como lo manifiesta la ley del IVA, pero pues el día de hoy tenemos aquí a nuestro invitado, el maestro Rodrigo Ramírez Venegas. Pues muchas gracias por estarse conectando y pues vamos a pasar a la presentación de nuestro invitado del día de hoy, que es el maestro Rodrigo Ramírez. Me voy a permitir darle lectura a parte de su semblanza curricular, de su semblanza académica, para después darle la palabra y eh, presentarlo aquí con nuestro auditorio. El maestro Rodrigo Ramírez es capacitador y expositor a nivel nacional en diversos temas profesionales, NIF, Seguridad Social, Fiscales, entre otros, ha participado en diferentes instituciones como CCPM, el IE, FINDES, CEFA, IPEM, GBA, INASIEP, SAT, CFE, CNDH, entre otros. Ha sido entrevistado en periódicos, plataformas, digitales y la televisión. Ha participado como jurado también en maratones de conocimiento, es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México y Asociación Nacional de Locutores. Y ha participado en las revistas Punto Finos, Puntos Finos, PAF, Veritas, Consultorio Fiscal y Práctica Fiscal. Pues el día de hoy nos acompaña el maestro Rodrigo Ramírez. Es un gusto tenerlo aquí en este su programa Noches de Census. Siéntase bienvenido, siéntase en casa. Y pues le dejo los micrófonos para que podamos saludar aquí a nuestro auditorio el día de hoy que como le comenté es el primer programa ya de regreso a los días miércoles y pues vamos a estar platicando de este tema bastante importante que es el IVA en las importaciones, bienvenido maestro Rodrigo ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y noches a todas las personas que nos están viendo y a todas las personas que nos puedan estar viendo en diferido muchas gracias por la invitación a toda la, eh, todas las personas de Censur y pues muchas gracias por la invitación y sí un tema muy importante que vamos a estar platicando el día de hoy Pedro Perfecto, pues ya para ir entrando en materia eh, de todas las personas que nos puedan estar viendo ahorita, como lo menciona el maestro, ya en nuestra transmisión en vivo, también ya de manera diferida en algún momento que lo puedan ver, pues yo creo que este tema del IVA en las importaciones, pues muchas veces nos, nos puede causar tanto dudas y nos puede causar en algún momento algún problema, ya que personalmente... He eh, eh, conocido eh, también pensado en algún momento de que bueno pues el, el, la importación en el que se encarga es el agente aduanal y ahí le echo la bolita nada más a la agente aduanal y que él se encargue de todo ¿No? A mí ya no me toca nada pero sin embargo pues nos vamos a dar cuenta el día de hoy que pues hay ciertas repercusiones. En este sentido maestro ¿Qué nos puede empezar a platicar sobre la importación? La importación como tal la tenemos contemplada por ahí del artículo 1 el artículo primero, que es el donde nos menciona los objetos como tal de la ley del IVA, y pues ahí encontramos en la fracción cuarta, no la importación. Pero esta importación entonces eh, nos va a causar IVA, no nos va a causar IVA, de qué depende el hecho de esa causación, y me refiero también a lo que manifiesta el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación en el momento de la causación de las contribuciones, pero específicamente en esta en este impuesto indirecto llamado IVA, eh, ¿por qué o en qué momento nos causaría esa obligación? Yo soy una empresa eh, que tiene su domicilio y tiene su residencia en territorio nacional y quiero comprar por ahí, vamos a poner el primer supuesto, quiero comprar mercancía del extranjero. Vámonos con bienes tangibles. Quiero comprar mercancía del extranjero y por ahí me dicen, pues va a tener que pasar por la aduana, ¿no? Y ahí vas a tener que pagar un cierto IVA. Ese IVA que pago ¿Es el IVA que en realidad me genero por la obligación del artículo 1? ¿O es un IVA aparte? ¿Qué nos puede empezar a comentar para ir desarrollando este tema, maestro? Pues mira, yo creo que tendría que empezar con la, la base de, de tu pregunta, que es la contribución. ¿De dónde parte? Pues creo que todos, muchos de los que ya estamos y nos dedicamos al tema fiscal, eh, tema contadores, todos los profesionistas, también abogados del área eh, fiscal. Pues bueno, creo que nos sabemos de memoria el famoso artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos los mexicanos estaríamos obligados a contribuir al erario público. es referencia al Código Fiscal de la Federación, nada más que yo voy a hacer referencia al artículo 2, porque ahí parte de la cuestión de las contribuciones. Y ahí tenemos cuatro tipos de contribuciones, que serían los impuestos, los derechos, aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejora. Le sumaría el artículo 3 del código para poder ver la cuestión de los aprovechamientos. Ahorita lo que acabo de decir, y también lo estabas tú comentando, pues ahí nace la naturaleza del pago del impuesto como una contribución. Dentro de las contribuciones podemos tener diferentes tipos de impuestos federales, estatales, municipales, pudiéramos tener varias clasificaciones, entre ellas también los patrimoniales, los directos, los indirectos. En la ley del IVA, es, el IVA es un impuesto indirecto que el consumidor final es el que le está impactando. Y ahí ya pudiera yo entrar justamente con el artículo primero de la ley del, del IVA, que estabas también haciendo referencia, en que personas físicas y personas morales que en territorio nacional, y lo pongo así muy claro, eh, realice los siguientes actos o actividades. Enajenación, prestación de servicios, uso o goce y la importación, la fracción cuarta que estabas comentando también hace ratito, este Pedro. Eh, hago mucho énfasis en la cuestión de eh, que se realiza en territorio nacional. Ahí tenemos el, el, el, lo que puede ser el objeto de la ley del IVA y también es el no objeto, porque lo que yo estaría realizando fuera de lo que me está abarcando este eh, primer párrafo del artículo 1 de la ley del, del IVA, pues bueno, todo eso sería un objeto de la ley y por lo tanto eh, se estaría extralimitando con algo que no le correspondería. Eh, estos tres primeros tipos de actos o actividades, que acto es único, actividades es algo recurrente o frecuente que se puede, que se puede estar realizando, eh, los tres primeros se alcanza a ver perfectamente el traslado, el IVA es trasladable. En el cual, si bien yo estoy enajenando, yo le estoy entregando un bien a alguien, yo estoy prestando un servicio a alguien, yo le doy el uso goce a alguien, yo le debo de cobrar lo que corresponde de a mí de la enajenación, prestación de servicios o del uso goce y aparte le cobraré a mi cliente el IVA. El IVA, que al final de cuentas yo me estoy convirtiendo en una figura recaudadora por ese traslado y que lo que yo debería de hacer es voltearme y entregárselo a la cuestión del SAT. En eh, la importación, que es el tema que nos está ahorita haciendo la convocatoria, eh, creo que es muy importante que nosotros lo identifiquemos que este mecanismo es diferente a los tres primeros que acabo de comentar, porque el que está causando el impuesto... Es el que enajena, el que presta el servicio y el que al final de cuentas, el que da en uso goce, pero el que lo termina pagando es el consumidor, en este caso el consumidor final. En el caso de la importación, no hay esa figura en la cual yo pudiera estarle trasladando el IVA, en el cual la importación sí es un acto grabado y yo voy a tener que pagar por realizar el acto, que en este caso sería importación y también nada más para de una vez pues, todo este antecedente que estoy dando eh, está también que se llega a pagar impuesto aunque sale el cero la, la la exportación la exportación no está considerada como un acto en sí porque la, la, la exportación parte de la enajenación, prestación de servicios y del uso goce que esa es la base y nada más que la tasa cuando es exportación sería la del de la del cero ciento. Pero aquí en el caso de la importación, pues es una actividad grabada y en el cual yo como este persona que al final de cuentas estoy trayendo un bien tangible o intangible, que también es una de las broncas que luego tenemos por aquí, Pedro, sería el que yo tengo que pagar el impuesto correspondiente sobre la importación de esos bienes o servicios que esté yo trayendo a territorio nacional. Si yo fuera algo que estuviera con un aprovechamiento fuera del territorio nacional y que no llegara al concepto de importación, no tendría por qué pagar impuesto. Y eso estamos partiendo que todos debemos de contribuir. En tema legislativo nos hacen una ley, que esta casi es una ley de los de ochentas, y en el cual desde aquel entonces pues ya traemos esta, esta ley del IVA como la conocemos. Teníamos un antecedente este, tributario también de consumo, pero ya como una ley del IVA, aunque ha habido diferentes leyes eh, del IVA que son realmente una reestructura y una recapitulación, pues es lo que tenemos el día de hoy como una importación y tendríamos que pagar el IVA por el artículo bien tangible o intangible que estuviéramos trayendo, hay sus excepciones. Ok, perfecto. De, de, de acá de lo que nos acaba de comentar el, el maestro Rodrigo, una parte yo creo que es fundamental, bastante importante que todos nuestros nuestros escuchas, todos los que nos están viendo ahorita por, por redes sociales, es esta parte de la distinción de que las tre, de las, los tres primeros actos o actividades pues cuentan con esta figura del traslado, ¿no? Y en este caso me voy a permitir también llamarlo, eh, estamos acostumbrados muchas veces a llamarle a ese IVA que cobramos como un IVA trasladado, ¿no? En este caso de importación no se le tendría que llamar como tal IVA trasladado porque en realidad nunca se trasladó. Eh, me permitiría llamarle en algún momento tal vez iba causado o porque esta, esta figura del traslado en la cuarta fracción precisamente de la importación, pues yo cuando importo ya detono como tal el pago del impuesto, en este caso del impuesto al valor agregado, se está detonando la obligación de pago. Sin embargo, no hay una contraparte, como en el ejemplo de enajenación, está el que enajenó y el adquiriente, ¿no? En el de prestación de servicios está el que prestó el servicio y el que recibió el servicio. En otorgamiento del uso goce temporal de bienes está el que otorga y el que recibe ese uso goce temporal de bienes. Pero en importación de bienes no hay una contraparte a, al cual trasladarle esa obligación primaria o esa obligación principal que nos establece el artículo 1 de la ley del IVA. En ese sentido, esta primera eh, distinción que nos hace el maestro, de que pues prácticamente es una obligación directa al sujeto principal o al sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, en este caso, que sería el que importa, ¿no? El que importa bienes o servicios, o también en algún momento que aproveche el otorgamiento el uso o goce temporal de bienes. Como veíamos también, ya lo manifestaba el maestro, tenemos ahí la parte de bienes tangibles, bienes intangibles que en algún momento también van a tener sus peculiaridades en cuestión del IVA y ahorita pues las vamos a comentar. Por aquí hay una, una un comentario maestro, le voy a dar lectura a reserva de que más adelante se pueda ver este tema nos dice Javier Cortés si una persona moral no tiene el pedimento de importación de una maquinaria ¿se podría sacar un pedimento complementario? Bueno, eso ya es cuestión de, de, de pedimentos no ahí se sale un poquito de lo del IVA pero pues más adelante, usted me, me indica si es que se le puede dar respuesta aquí a Javier Cortés. Si no, eh, pues seguimos con, con esta primera primer acercamiento no de, del origen de la obligación en este artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado. Pues mira, yo creo que, como lo comentas, esto tiene que ver más con ya con, propiamente con comercio eh, de uh -huh. interior, que estaríamos hablando de, uh -huh. de, de los agentes aduanales eh, yo lo, que, lo primerito que estaría eh, analizando es por qué no tenemos ese pedimento, el que, el que yo no tenga el pedimento correspondiente, pues bueno, eh, sí me podría causar un problema, porque se podría considerar falluca, este, todos los trámites y todo lo que se tenga que ver, seguramente me va a generar un problema. Eh, este tipo de, de complementos o pedimentos complementarios, pues realmente... No es que no existan, pero al final de cuentas es que tiene que estar manifestado en algún momento, pero eso lo tiene que haber propiamente un agente, un agente este, Adunet. Adunet. Perfecto. Déjame, déjame también continuar un poquito ahí, este, Pedro, con la sí, claro. eh, con lo que estabas comentando ahorita eh, en, en tu intervención, en el sentido de que eh, el, la, en la importación sí se tiene que separar eh, las dos figuras. Eh, cuando son bienes tangibles de los intangibles, incluido la prestación de servicios. ¿Por qué? Porque es muy fácil también por el ejemplo que nos ponía por ahí Javier de pasar la, la maquinaria por la cuestión de la aduana, pues es que tiene que pasar por algún lado y el que no llega a pasar por algo oficial, pues bueno, es lo que esta 4T supuestamente ha estado cambiando la ley aduanera y también ha estado reestructurando este varios este puertos para que no le metan goles y que al final de cuentas hubiera una seguridad y no corrupción entonces independientemente de esto que no tiene que ver con un tema partidista pues es que la aduana pasa o tiene que pasar la cuestión tangible la, la, ya sea por tema de avión este navíos o carretero tiene que pasar la aduana cuando llegamos nosotros de un avión este que, que puede ser mexicano y que muchas veces te dejan pasar libremente, cuando viene un extranjero, viene y tiene que pasar una semaforización para ver qué es lo que estás importando o qué es lo que se está ingresando al país. No solamente por un cuidado de no traer especies o cosas que puedan ser perjudiciales para el hábitat este de, de, de México, sino también es por una cuestión contributiva. Estamos hablando, y lo decías hace ratito, en la persona que tributa en este caso de importación es la persona que está incorporando a México un bien tangible y eso se ve justamente en la cuestión de la aduana. Eh, ahí, ¿cómo, ¿cómo funciona este IVA que se llega a generar dentro de la aduana? Pues es que se tiene que pagar. ¿En qué momento? En el momento en que yo pretendo de estarlo en los recintos fiscalizados o fiscalizables hacia otra parte de México, yo tendría que liberar la mercancía y no solamente pagando el IVA, sino que también dependiendo del tipo de bien, seguramente puede traer algún tipo de impuesto que se conoce como aranceles y que lo que está buscando es que la economía se nivele con los productos nacionales para que no haya una, un abastecimiento excesivo del extranjero y que se vea aprovechado y que los productos mexicanos, al final de cuentas, no tengan esa repercusión. Esa misma lógica, por eso es que también dentro de la importación se graba el IVA, porque si internamente se negocia eh, un producto, un bien, eh, en este caso con IVA por ser territorio nacional, y yo traigo uno del extranjero que me puede ahorrar el 16% de IVA, le podría sonar a la gente más económico traer el producto. Por eso es que también hay una justicia en cuestión tributaria con la importación de estos productos que llegan a pasar por la aduana. Ok. Y, y de, de hecho, maestro, por ahí ya, ya me voy a empezar a, a meter en algunas, en algunas dudas recurrentes que tanto su servidor como, como algunos otros colegas o algunos empresarios me han manifestado en algún momento. Y es ese, ese tratamiento precisamente el IVA. Ahorita ya, ya llegamos al primer momento donde tengo que introducir al territorio nacional mercancía y también depende, por ahí la ley del IVA nos menciona que depende mucho del régimen aduanero también, no ya que recordemos que también tenemos importación definitiva, importación temporal, por ahí hay ciertos beneficios para las empresas, por ejemplo, ensambladoras de autos, las de maquilas, pero vámonos que eh, eh, compro mercancía ya para producirla acá y venderla acá, ¿no? Eh, importo mercancía. Eh, para introducir ese bien tangible en este primer momento y en este primer ejemplo, ese bien tangible a territorio nacional, estoy eh, causando el impuesto porque estoy importando. De entrada estoy importando, caigo en la fracción cuarta del artículo primero y tengo que pagar ese impuesto. Ese impuesto que se causó de acuerdo a la fracción cuarta del artículo primero es el que pagó en la aduana. Es el que pago en la aduana. Ya está pagado mi impuesto por la importación. Pero surge una de las dudas, eh, yo creo que más, más recurrentes y donde nos podemos llegar a confundir, y personalmente también por ahí en algún momento eh, me confundí o todavía sigo un poquito confundido con respecto a esto, maestro. Y, y me gustaría saber su opinión con, con este proceso. Yo tengo eh, una importación de 100 mil pesos, vamos a números, 100 mil pesos, el IVA causado de esa importación pues sería el 16 mil pesos. Esos 16 mil pesos yo los pago en la aduana a, a reserva de que existen algunos otros costos incrementales, ¿no? Que, que puedan generar ahí el IVA en, en, en la entrada en la aduana. Yo pago esos 16 mil pesos, pero por ahí hay un artículo que es el 28, donde nos dice que este impuesto que yo pagué en la aduana, también lo voy a poder hacer acreditable me dice el impuesto al valor agregado pa pagado al importar bienes dará lugar al acreditamiento en los términos y con los requisitos que establece esta ley en este primer ejemplo de bienes tangibles ahorita nos vamos a ir con los intangibles pero mi duda estriba yo creo que eh, eh, la mayoría de, de personas por ahí no, nos revolvemos en este cálculo yo decía pues traigo un IVA causado de 16 que tengo que pagar ya lo pagué en la aduana que pagué 16 por importación yo ya no tengo que pagar nada. Todavía aparte de ese neteo que me dieron los 16 contra los 16, ¿tengo derecho a acreditarme otros 16 que en ese ejemplo ahí solito me estoy generando un IVA a favor de 16? ¿O solamente sería el primer, la primera resta que, que estaba manifestando, maestro? ¿Qué nos puede comentar ahí? Este, yo creo que si también nos vamos por ahí a la base para poderlo entender esa mecánica. Creo que nos va a ayudar mucho eh, hasta con el ejemplo que, que estás poniendo. Eh, el causante es esta persona que está metiendo a territorio nacional y que ya lo está incorporando a México el producto. Antes de que liberen, tiene que hacer un pago. Pero no es una declaración. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. No es una declaración, es un pago para poder liberar la mercancía. Esa cuenta del impuesto que corresponda por la causación. En la declaración que yo debo de presentar, sea porque me dedico a hacer este, actividades y este, tengo la obligación de presentar la declaración definitiva del IVA mensualmente, ahí lo tengo que manifestar. Ahí tengo que incorporar el impuesto que independientemente ya lo hubiera pagado yo tengo que incorporarlo dentro de la base tributaria ¿eso para qué? para que me genere que yo, yo tenga toda la suma de todas mis actividades grabadas uh -huh. incluida cuando llego yo a presentar el pago eh, definitivo del IVA, enajenación, prestación de servicios, o subuse y la importación todo se suma de acuerdo a las bases y después le podré disminuir de ese impuesto causado le podré disminuir el IVA llamado acreditable. Ahí como ya lo dijiste en el artículo de la ley del IVA al final de cuentas me está permitiendo el acreditamiento ¿sobre qué? sobre lo efectivamente pagado en la cuestión de la aduana. Entonces, déjame ponerlo así se estaría neteando el efecto lo tengo en la parte de arriba considerado como IVA causado y lo disminuyo como un IVA acreditable. Déjame ponerlo así, dejando que no se vuelva a tributar por la causación. Y con esto también, como lo explicaba ahorita al inicio, considerar que esa no es una declaración, es un pago que se está haciendo en la cuestión del IVA. En la declaración es donde se tiene que manifestar justamente esto y es muy importante que cumplan los requisitos para el acreditamiento de acuerdo al artículo 28 de la Ley del IVA y que me permita disminuirlo porque al no podérmelo acreditar me va a generar una carga tributaria adicional y que María pagar, déjame decirlo así, dos veces sobre el mismo concepto. Así es, entonces digamos, pues prácticamente en el ejercicio donde es, tenemos los 100 eh, eh, me, me gustó bastante esta parte que dice lo que yo pagué en aduana no es declaración es un pago y precisamente el artículo 28 si no mal recuerdo me dice que ese pago tiene la característica de provisional yo yo hasta hasta este momento no, nunca me había percatado de que yo decía el, el IVA siempre es definitivo el IVA siempre es definitivo pero esta es una esta es una excepción a la regla general donde me dice que hay un IVA provisional precisamente en el tema de importación de bienes tangibles es un IVA provisional que se paga en la aduana, pero sin embargo no es declaración como lo manifiesta el maestro. Ahora me voy a mi declaración porque estoy obligado por los actos o actividades porque vendo mercancía, precisamente tal vez importé materia prima, la proceso y después vendo, pues me obligo a, a presentar mi declaración de IVA, ¿no? Ah, pues voy a presentar mis actos o actividades por enajenación, pero ahí también meto mi importación. Los dos me van a dar un IVA causado como tal. En el primer instante, en, en el primer momento, perdón, en la enajenación, tal vez sí tuve traslado en la importación, no tuve traslado, como lo mencionábamos al inicio de esta plática, ¿No? Los dos me da la suma de mi IVA por pagar o mi IVA a cargo, mi IVA causado, pero sin embargo me dice la ley, tú tienes derecho ahora a acreditarte ese pago que tú realizaste en la aduana, ¿Para qué? Pues dices, yo te debía tanto por haber importado, pero ya lo pagué en la aduana, y ahora me da un efecto cero, por el tema de importación, ¿no? Por ahí en algún momento vi, maestro, por eso es que me, me surgía la duda, vi un ejercicio donde todavía, aparte del efecto de netear, le restaban el IVA otra vez pagado en la aduana y generaba un IVA a favor. Y, y es donde, donde vino mi duda y digo, ¿te puede restar dos veces? Porque tendría el, el efecto de resta dos veces, pues prácticamente pues considera que no, ¿no? Eh, yo lo que te podría decir, eh, no, no nunca te de, diría que el, en la ley o el procedimiento que lo restes dos veces. dos veces. O sea, si acaso se restaría una vez por el artículo 28, como lo estás comentando, porque te está diciendo lo que realmente lo pagué. Entonces, ahí no estoy hablando que, que, que me permita dos veces disminuirlo. Esto en la realidad, déjame también ponerlo así, y ahorita también te aclaro un poquito el concepto de provisional. En el caso de, de, de una operación normal donde Rodrigo le llega a pagar una compra de zapatos a su proveedor de zapatos, eh, le tiene que pagar el IVA. Uh -huh. Ahí es cuando se convierte en acreditable para mí. Es. es lo que está sucediendo también en la cuestión de la importación. La importación la estoy realizando yo de traer o meter los zapatos a territorio nacional pero en lugar de pagárselo a mi proveedor, se lo estoy pagando directamente al gobierno, mediante el mecanismo del agente aduanal. Ese es el acreditamiento que me permite, por eso es que no debería de dobletearse o no debería de entenderse de ninguna manera el dobleteo del acreditamiento. Aquí al final de cuentas yo estoy absorbiendo el impacto, pero por ser una declaración que tengo que manifestar lo causado, eh, pues es la forma de poderlo eliminar y al final de cuentas netear, ese IVA nadie me lo tiene que devolver yo si vendo el zapato es la forma en que yo pueda recuperar ese IVA que yo pagué o que yo estoy causando siempre y cuando en el traslado yo siga vendiendo los zapatos hacia, hacia adelante, eso estamos hablando que sería la única forma de poder recuperar el IVA que sería por medio de la persona a la cual yo le, yo le estaré vendiendo eso es un poquito para poder aclarar y la otra, eso que tiene, eh, que dice también en el primer párrafo del artículo 28, que dice que es de carácter provisional. Eh, Dejan ponerlo que eh, se ha manejado o por lo menos de las personas con las eh, abogados, eh, también fiscalistas que puedo tener fortuna de poder convivir, este hacen referencia y hay, también de comercio exterior principalmente, hace referencia al pago provisional o de carácter provisional, no por el pago de impuesto, sino porque la mercancía que está entrando se está evaluando para poderla liberar y se maneja como provisional porque puede haber una rectificación y se va a tener que pagar adicional el impuesto. Aunque yo ya he presentado una declaración definitiva, estamos hablando que el carácter provisional va a ser más bien o está ligado a la liberación y con la posibilidad de que te la hagan hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo a los aranceles y de la medición. Entonces, no es que sea, eh, no, no propiamente que la, el, la ley del IVA contemple un pago provisional, es carácter provisional por la mercancía. Perfecto, perfecto. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué aportación, qué aclaración por el tema de que pues nosotros vamos a la ley del IVA y, y yo personalmente pues leí ahí el tema provisional, ¿no? Y dije, pues un IVA provisional. Pero pues ya nos acaba de aclarar aquí el maestro que lo provisional precisamente es porque, por una tal vez por una rectificación del precio de, de, de esta base que dio origen al pago del impuesto, ¿no? Pues tú me estás pagando ahorita tanto, pero todavía se puede mover, ¿no? El, el, la, la característica o el carácter de provisional, pues radica en ese sentido y no va eh, enfocado como tal al pago, ¿no? Que si va a cuenta de un impuesto, ejemplo, como renta que es anual, que ese sería el tema de provisionales que nosotros conocemos en materia impositiva, pero pues aquí la palabra provisional va más enfocada a esa posible modificación de la base, ¿no? En es este correcto. En sentido, maestro, pues eh, ya estamos en este primer proceso de los tangibles, donde introducimos al territorio nacional, donde pagamos el impuesto en la aduana, donde tengo derecho de acreditarme ese impuesto, por ahí eh, dentro de lo que establece el artículo 28, todo eso está establecido en ley, ¿no? Pero por ahí ya, uh, para irnos metiendo ahora el tema, bueno, a reserva de que si hay algún otro comentario con tangibles, uh, al tema de los intangibles y de la prestación de servicios, porque como lo mencionábamos hace rato, ah, pues el bien tangible tuvo que pasar por la aduana, a fuerzas, ¿eh? A fuerzas tuvo que pasar por la aduana, en, en, este, en este ejemplo que estamos tratando. Pero una prestación de servicios, pues me presta el servicio al extranjero, lo aprovecho en México, y pues no pasó por la aduana, o un intangible pues no pasó por la aduana y en ese sentido pues no hay un pago como tal en la aduana como en este, en este ejemplo que acabamos de, de realizar ¿Qué pasa con los bienes intangibles o con la prestación de servicio al aprovechamiento de esta prestación de servicio en territorio nacional? porque tienen un tratamiento y por ahí se conoce en el argot fiscal como IVA virtual, ¿no? Como, oh, como tal la, la ley no lo, no lo manifiesta como IVA virtual pero pues ya la mayoría pues lo conocemos como IVA virtual. ¿Cómo se maneja ahora esta parte de los intangibles y la prestación de servicios? Mira, yo creo que antes de entrar propiamente a esos intangibles para poder este eh, ver ese ese conocido como IVA virtual, porque creo que tiene que ver mucho también eh, este este comentario que acabas de decir. Eh, hay importación exenta. Eh, Aquí la importación objeto como que no me suena lógico, porque al momento de introducirlo, ese es, es objeto de la ley. Uh -huh. Pero si sí hay eh, importaciones que me van a traer una exención. ¿Cuáles son esas? Para no confundirlo con ese IVA virtual que estás comentando. Cuando yo traigo eh, mercancía, que esa mercancía aquí en México sea no objeto, sea este exento o que sea 0%, automáticamente la importación se considera exenta. Entonces no se va a poder pagar IVA en la aduana y quedaría libre, obviamente nada más con la clasificación correspondiente, que eso lo harían los agentes aduanales cuando son bienes tangibles. Cuando eh, yo estoy importando, es, esto es sumamente eh, conocido por ellos, por los agentes aduanales, para identificar si van a tener que pedirle recurso al importador para efectos de pagar el IVA respectivo, que en este caso sería nivelarlo. Entonces, hay productos de importación, que déjenme ponerlo así por regla general, la importación graba el 16%. No hay traslado, como también hace ratito lo estabas precisando, si no es un IVA causado, pero... Eh, hay veces que me va a generar un exento porque ahí internamente no causa el impuesto y amarrando el comentario que hice hace ratito que lo que busca el IVA es también tratar de igualar cosas de adentro porque el ponerle un IVA de algo que aquí en México no se está cobrando el IVA encarece el producto y entramos otra vez por ahí en, esas, este, en esos problemas. Ahora, pasemos al lado del IVA de, de importación que sería de sobre los intangibles. Estos intangibles, estamos hablando que no tienen una materialidad y por lo tanto no pasarían por la aduana. Pero está causando IVA, lo estoy comentando ahorita, al 16% si este producto, la comercialización, la prestación de servicios o lo que sería este, el uso BOCE que se esté realizando aquí tendría que estar grabado igual a la tasa del 16%. Ahora sí entramos a ese famoso tema del IVA virtual. ¿Por qué se llama IVA virtual? Porque yo debería de estar desembolsando una cantidad de dinero y automáticamente, de acuerdo al reglamento de la ley del IVA, me permite el acreditamiento en el mismo momento. Pero aquí no hay un desembolso de flujo. Eso es lo que a ellos eh, eh, se les consideraría que está causando... Y acreditando en el mismo momento, pues es el IVA virtual. Pero aquí entran más complicaciones, porque eh, la causación se da de acuerdo a la ley del IVA, artículo primero, importación. El acreditamiento, déjenme ponérselo así, te lo tienes que ganar. Entonces, el problema del IVA virtual es que tienes que cumplir requisitos para podértelo acreditar en el mismo periodo. Y el no hacerlo, te quedarías volando y tendrías que pagar el IVA. Déjenme ponerlo de esta forma. Una, una prestación de servicios que yo estoy trayendo aquí a México eh, o ese intangible, como puede ser déjame, una adquisición de un software que lo estoy utilizando en territorio nacional, pero ese sobre lo utilizo para mis finanzas personales o algo que no tiene que ver con mi actividad económica, Déjame ponerlo así. Tengo que pagar el IVA por la importación uh -huh. y no tengo acreditamiento porque eso no es deducible ni acreditable porque yo no soy causante de este tema tributario sobre esto. Entonces tendría que pagar el IVA. Yo pagarlo como un acto espontáneo y al final de cuentas enterárselo a la autoridad por la importación que estoy realizando y eso como lo acabas de comentar muchas veces ni nos importa o no lo queremos ver o de plano no lo sabemos pero tendríamos que tener mucho cuidado con el ICI llamado IVA virtual porque si sí genero el IVA la, el acreditamiento lo tengo que ganar para poder ser un efecto cero y la distorsión en esa famosa balanza me podría orillar a que tenga que pagarlo y si no, estaría yo siendo omiso de un tema tributario, faltando al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución que estábamos platicando también al ratito, tendríamos ese problema, Pedro. Perfecto, maestro. Y, y de hecho, este, este acreditamiento que menciona que me lo tengo que ganar en, en cuestión de intangibles o de prestación de servicios, como lo, lo mencionamos hace rato, el artículo 28 de la ley del IVA me contemplaba el acreditamiento de los tangibles, pero dentro de la propia ley no encontramos el acreditamiento de los intangibles o de, de los servicios, sino lo encontramos en el reglamento, precisamente por ahí del artículo 50. ¿Por qué no estuvo contemplado en la ley y me lo mandaron al reglamento? Y precisamente me dice que siempre y cuando se, eh, se cumplan ahí con, con los, el acreditamiento en los términos de la ley. Y si recordamos ahí los requisitos del acreditamiento están estipulados por ahí del artículo 5 de, de la propia ley del IVA, donde, como le comentaba el maestro, pues si es un gasto que no se considera deducible para efectos del impuesto a la renta, pues tampoco el IVA de ese gasto pues sería acreditable. no Y en ese sentido, pues me obligaría a pagar el IVA por la importación de algún servicio. Pues muchas veces por ahí tenemos este, este, este desconocimiento y digo, pues voy a contratar a un extranjero, alguna asistencia técnica, algún eh, desarrollo, algún honorario, etcétera, ¿no? Por ahí también en cuestión de impuestos sobre la renta tenemos ciertas restricciones con respecto a emisión de CFDI por, por retenciones o por pagos al extranjero con complemento del extranjero y precisamente nos contempla ahí un catálogo que son sueldos honorarios, también miembros del consejo directivo etcétera, ¿no? Entonces cuando yo le hago pagos al extranjero por el aprovechamiento en este caso de algún servicio, servicio personal independiente o algún servicio profesional, pues me voy a ver oblig obligado en primera instancia, a pagar el IVA. Ah, pero viene el artículo 50 y me dice, vas a poder acreditar ese IVA, que es el llamado IVA virtual, con, en la misma declaración de pago en, en la cual lo causaste. Y pues prácticamente se da el mismo efecto eh, que comentábamos hace rato, de o ¿no? Nos va a dar un efecto cero. Y pudiéramos decir, tal vez como contadores, ¿no? Pues, pues si me da cero, pues ¿para qué lo declaro, no? Una cosa es que me dé cero, pero lo tengo que declarar dentro de mi base causado y lo tengo que declarar dentro de mi parte acreditable. Por ahí hay unas ciertas este, recomendaciones también que tienen que aparecer en la declaración informativa de operaciones con terceros, etcétera. Algunas otras recomendaciones. Por aquí le voy a dar lectura eh, a un tema uh, que, que, que, que viene con respecto... Sí, Na, nada más rápido, este pero sí, claro, para sí, sí, claro. poder concluir con lo que acabas de decir. Y aparte de todo, hasta tiene que estar en contabilidad, aunque sea un efecto cero. Uh -huh. De acuerdo a los requisitos que tenemos en el, en el artículo este, 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, me dice que tiene que estar registrado en contabilidad para poderlo hacer deducible. Esto, parte, aunque sea es el... efecto cero, tenemos que considerarlo dentro de la contabilidad. Aunque sea cero, considerar el IVA al 16%, y el acreditamiento, aunque sea en el mismo momento, el no hacerlo, vamos a tener problemas cuando la autoridad lo empieza a revisar de la manera como está redactada la ley del IVA. Porque también déjame decirlo ahorita, lamentablemente ahorita la fiscalización se basa en un robot y en los FDIs que sí. tiene la autoridad, y esto tampoco lo alcanza a ver cuando se pueda llegar a tener. Hacia adelante pensaría que en un corto plazo lo van a tener y es más, hasta cambio de comprobantes de este tipo de pedimentos que el día de hoy los estamos haciendo como comprobante y que en la realidad debería de tener un CFDI. Okay. Eso es lo complicado que tenemos hacia adelante con esto, que deberíamos de estar haciendo todo para poder obtener el acreditamiento. Por eso te decía, Pedro, que necesitamos ganarnos el acreditamiento uh, de acuerdo a la ley del, de, del IVA, porque si no, este, sí tendremos que estar enterando el IVA correspondiente. Y me preocupa más con cuestiones personales o particulares que traemos de Amazon Internacional o que sea, me preocupa más esos que a veces lo que puede ser la cuestión de las empresas, porque hay veces que las empresas eh, grandes o que sí existan eh, con un comercio de traer la mercancía y poderla comercializar, normalmente estas cosas no se les va, pero bueno, tendríamos que, que, que poner la barba a mojar perfecto, ojalá nos estén escuchando para no darles ideas a los del SAR, que al rato nos vayan a pedir pedimentos en en CFDI, ¿No? <ríe> este, pues vamos aquí a los saludos, saludos a Esteban Elizalde Mendoza, que pues siempre nos nos está por aquí saludando, ya es ya es fan aquí del, del programa, y le voy a dar eh, lectura al comentario a la pregunta aquí del, del maestro Martín Rojas Tamayo, también ahorita aprovechando la mención ahorita a las nueve de la noche tenemos el, el programa de Rompiendo Paradigmas, ya en su Tercera temporada, precisamente con el maestro Martín Rojas, el maestro Pepe Soto, el maestro Efraín Salvador, el maestro Enrique Corona y el maestro Antonio Aranda. Pues los esperamos a las nueve de la noche en punto, pues ahí tienen rompiendo paradigmas. Dice el maestro Martín, saludos maestro Charlie. saludos al maestro Rodrigo. Una pregunta en materia de comercio exterior. Un programador residente en México realiza un servicio para el diseño de la página web de un residente en el extranjero los honorarios derivados de este servicio son actos grabados al 16 o al 0%. Me voy a permitir ahí nada más, eh, pues yo lo entendí como exportación, no no como importación, sería como exportación de servicios y yo creo que está por ahí del artículo 29, no sé, según yo sería cero, no sea reserva de que, de que usted nos comente otra cosa, maestro. Sí, fíjate que eh, hace referencia y también mando un saludo a, a, a todos los que nos están viendo de una vez. Ahí lo que nos comenta este Martín creo que sí hace referencia a la exportación y rápidamente lo podrá poner en el artículo por ahí el 29 me establece cuáles son los eh, los que se pueden considerar como una exportación. Y ahí vamos a encontrar una fracción que me habla de la asistencia técnica, este, eh, de, de varias prestaciones de servicios o esos intangibles que se pudieran estar generando y que pueden estar considerados a la tasa del 0%. Ahí tendríamos que remitirnos también a, a, a la cuestión del reglamento de, de la ley del IVA y también me dice que para poder hacer este tasa 0%, tiene que estar pagado por una persona del extranjero o comprobado que tiene que estar pagado la cuestión del extranjero. También en reglamento me dice que aparte de los que están en esta fracción del artículo 29, los prestadores de servicios que caigan en estas categorías deben de cumplir los mismos requisitos para poderlo hacer. Y ahí sí tendríamos que remitirnos al capítulo de prestación de servicios para ver cuáles serían y que sean prestados parcial o totalmente en territorio nacional, pero el aprovechamiento sea en el extranjero y aparte fuera pagado con una cuestión de, de, de, del extranjero, este, con una cuenta de un cheque, transferencia por parte del extranjero, pudieran llegar a ser 0% pero buscando el aprovechamiento, ahí ya cambia un poquito el contexto que no es aprovechado en territorio nacional, sino que sería aprovechado en la cuestión del extranjero para poderlo nivelar. Entonces, de origen la prestación de servicios debería de ser a la tasa del 16%, pero cumpliendo lo del reglamento, pudiéramos considerarlo exportación, cumpliendo esos requisitos, y podría ser 0% este, eh, el que no le pudiera yo estar cobrando a, a, mi, a mi cliente que estuviera allá afuera. Perfecto, maestro, perfecto. Ahí, ahí ya quedó la, la, la respuesta aquí para el maestro Martín Rojas. También es, es eh, igual como, como lo mencioné, también sería lo, lo considerado por ahí exportación con los requisitos que maneja el maestro en cuestión del reglamento también. Y eh, eh, pues se nos está yendo bastante rápido el tiempo y no quiero irnos sin, sin también tratar un tema que es bastante controversial, eh, por ahí eh, estuve leyendo sobre algunos criterios de PRODECOM con respecto a este tema, que PRODECOM eh, no está de acuerdo con, la, con lo que establece el propio SAT con respecto a la retención. Por aquí, eh, en el primer momento que estábamos hablando de, de, de IVA de importación, como lo decíamos, eh, pues yo causa el IVA por la introducción de la mercancía, pero ahora... Si yo vendo esa mercancía, aunque yo ya haya pagado el IVA, pero lo pagué por haberlo causado por la importación. Cuando yo enajene, eso es otro acto o actividad independiente que me va a generar una causación independiente, que es así tengo derecho a trasladarla, ¿no? Pero por ahí el artículo 1A, que es el que nos refiere el tema de retenciones, precisamente en la fracción tercera, nos dice que estaremos obligados a retener las personas físicas, ahí sí le pone la obligación a las personas físicas, o a las morales, que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enajenen o otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Y aquí es donde me puse a hacer números, y dije, pues prácticamente... Eh, el empresario lo va a ver como una doble tributación, ¿Por qué? Oye, yo ya te pagué el impuesto en la aduana yo ya pagué el impuesto en la aduana oye, pero lo pagaste por la importación porque ese fue tu primer acto pero, ¿Quién? ¿Qué otro acto se dio por origen de la importación? Se dio un acto llamado enajenación, y en este caso ¿Quién es el enajenante? El extranjero ¿Quién es el adquirente En este caso, el nacional y lo que me dice la fracción tercera si tú eres una persona física o moral que adquieres bienes tangibles de un extranjero, entonces te vas a ver obligado a retenerle el impuesto. ¿Cuál impuesto? Si no, Ahora sí que si no me lo trasladó, pues el impuesto que se causó, ¿no? Y en ese sentido, ese tema de la retención sí sí me ha dado ahí algunos dolores de cabeza. No sé qué, qué nos pudiera comentar aquí al respecto, a maestro. Sin ánimo de llevarme mucho tiempo y nada más este comentario... Eh, la consideración, las retenciones son porque el gobierno, el fisco, considera que hay alguien que no le va a terminar pagando el tema contributivo. Hablando de la ley del IVA, por el caso que estás comentando del residente en el extranjero, se le retiene el 100% del IVA porque si yo se lo doy al cuate que está en el extranjero, él no va a tener la delicadeza de poder pagar el IVA correspondiente. Por eso es que al pagador, lo obligaría a que le retenga en el momento de la causación. Ahora, nada más hay que tener mucho cuidado con lo que acabas de comentar ahí, Pedro, porque creo que estamos también eh, hablando de dos operaciones diferentes. ¿En qué sentido? Eh, si tú me dices que una persona que no tiene un RFC aquí en México porque no es un residente en México y tiene una mercancía aquí en México, ella pagó la cuestión de la importación. Yo ya no tengo que pagar la cuestión de la importación como principio, y ahorita lo sigo aclarando. Por lo tanto, no se estaría causando dos veces. La importación la tuvo que hacer la otra persona y el mexicano al momento de comprarle le pagaría el IVA y en ese momento le retendría y lo tendría que enterar. Por lo tanto, no hay una doble causación. En donde sí se da un poquito la doble causación, pero son dos contribuyentes diferentes. Ejemplo, yo pido una maquinaria de Estados Unidos y el, el, mi proveedor de la maquinaria me dice, no te preocupes, eres mi cliente consentido o me caíste muy bien, Rodrigo, yo te lo voy a llevar y todos los gastos los voy a incorporar, te lo pongo en la aduana. Entonces me lo pone en la aduana de Tijuana y yo de ahí me hago este, el, el caso de todo lo que sea, de aquí adentro. Yo tengo que importarla, porque esa importación no la está realizando él. Yo sí la estoy importando, ahí estoy causando el IVA. Este cuate, por dejar la mercancía en Tijuana, ya está la mercancía en territorio nacional, y ahí ya llegamos al concepto del artículo uno, que sería personas físicas y morales que en territorio nacional realicen las siguientes actos o actividades. No me está hablando de residentes en el extranjero, no. Me está hablando de personas físicas y morales. Está enajenando en territorio nacional porque me la está dejando aquí. Ahí hay una causación del IVA. Yo lo que te diría, no te preocupes porque te lo vas a poder acreditar los dos. Pero ¿qué es lo que significa? Que sí voy a tener que desembolsar dos veces. Uno por la importación y otro por la causación del otro cuate que me está trasladando el IVA yo se lo pago, lo retengo y lo tengo que pagar doblemente por la misma mercancía. Pero el problema es que son dos contribuyentes diferentes y solamente sería el caso que te comento cuando el residente en el extranjero ya tuviera la mercancía aquí y aquí me la estuviera enajenando y aparte yo la tuviera que importar. Serían los únicos casos, pero porque realmente pensaría que va a ser una operación transparente de que el que lo importe se lo pagaría y el enajenante son otra es otra operación diferente. Perfecto maestro y, y precisamente eh, lo que comenta eh, bien establecido por ahí del artículo 10 de la ley del IVA donde nos menciona cuando se, se entiende enajenado en territorio nacional precisamente y nos da dos supuestos ¿No? Y nos dice se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional si en él se encuentra el bien que es como nos los comentaba en el ejemplo al efectuarse el envío al adquirente y cuando no habiendo envío en el país se realiza la entrega material del bien. Quiere decir que si el, el, el, el extranjero como tal no me lo enajenó en territorio nacional, que a, haciendo ya la relación con lo que establece el artículo primero, pues prácticamente no existió como tal el acto enajenación, ¿no? Solamente existiría el acto importación. Y en ese sentido eh, es, esto también que, que comentábamos en el Dado caso de que se pudiera pagar el impuesto por la importación y el impuesto por la enajenación, el ejemplo que nos comentó el maestro, por ahí teníamos una oportunidad todavía de poder eh, compensar, cuando existía la compensación universal, con tres retenciones, pero por ahí del año 19, si no mal recuerdo, pues nos las quitan, y ahora sí sabes qué, pues vas a tener que desembolsar, y después te lo acreditas, y puede que por ahí lo, re, lo recuperes contra tu, tu trasladado, contra algunas actividades que hayas tenido, ¿no? Pero eh, la, la afectación económica como tal, la afectación de flujo, pues se va a dar en ese sentido cuando se tenga la obligación de, de, de la retención, porque ahí ah, precisamente la propia ley nos indica que no, no se va a permitir acreditamiento alguno contra esa retención, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que deberíamos tener eh, bastante cuidado al momento de importar y al momento de ver, en dónde se va a hacer eh, eh, la entrega de la mercancía como tal, ¿no? Para esos efectos. Y, y más, Pedro, porque lo vuelvo a comentar, la ley del IVA no me define personas residentes en el extranjero, solamente en el párrafo que estás comentando y la fracción correspondiente del, de la retención del, del IVA, porque los turistas cuando vienen aquí uh -huh. y vienen a vacacionar o vienen a hacer negocios van a tener que pagar el IVA, se les trasladará el IVA, nada más que ellos tienen la ventaja de que van a poderlo solicitar en devolución, también cubriendo ciertos requisitos formales, pero es, no se salvan, si ellos enajenan, prestan servicios o dan el uso o goce a alguien, estarían generando un IVA y que lo estarían trasladando, ahí estaríamos teniendo que tener esa visión de que la ley del IVA no me habla de, de, de, de nacionalidades ni de residencias, la que me habla de residencias es la ley del impuesto sobre la red. Perfecto, y, y como lo comenta maestro, pues eh, eh, nos estamos adecuando, nos estamos eh, acercando a esta parte de, de la naturaleza como tal de la ley del IVA, porque muchas veces decimos, oye, si soy una persona de, de tal régimen, eh, ¿genero IVA o no genero IVA? Y pues muchas veces he visto ahí en redes sociales, pues oye, pues el IVA no no me importa si eres de qué régimen, no, en, en materia de IVA no hay, no hay regímenes especiales como tal, o no me importa como tal el régimen, como lo mencionaba, eh, eh, no me define como tal el extranjero, sino en cuestión de residencia, en cuestión de domicilio, que también no los pudiera apoyar el código fiscal, en cuestión de residentes o establecimiento permanente, que sí pudiera llegar a determinarse también en algún momento el tema de, de la retención, pues es eh, importante apoyarnos de lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. Pues bien, maestro, yo creo que bastante importante este, este caminito que hemos llevado sobre los tangibles, sobre los, sobre los intangibles, sobre los servicios, y en esta última parte sobre la retención, eh, pues prácticamente estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero no, no nos queremos ir sin, sin eh, escuchar algunas recomendaciones o algunos puntos esenciales que usted pueda considerar que, nuestro auditorio, pues, necesita saber en este tema del IVA en cuestión de las importaciones, que fue nuestro tema general del día de hoy. Pues, yo ahí primero, bueno, pues, muchas gracias por la invitación este, a, a, a tu emisión, este, Pedro. Este, nada más rápidamente, también a mí me van a poder encontrar en la cuestión de redes. Este, búsquenme como Rodrigo Ramírez Venegas. También yo subo tipo de este tipo de contenidos, donde también invito este, a, a grandes amigos y ahí, Pedro, también te haré la invitación respectiva para que también me acompañes en mi respectiva emisión. Y hablamos de, de varios aspectos también. Búsqueme en Facebook, en Spotify, en cadena de distribución de podcast. Ya habiendo aventado mi, mi, mi comercial un poquito, la recomendación es, eh, creo que sí es importante eh, ir eh, desmenuzando las operaciones que estamos realizando. Y si tenemos que tocar algo de importación, si sí es sentarnos y mapear todo el procedimiento y en ese mapeo de lo que estamos realizando, ver causaciones tanto de ICR, causaciones de IVA, de IEPS, que también se pueden dar la cuestión de los casos, ver lo que también comentabas de un principio, si estamos en algunos eh, programas de la Secretaría de Economía, también porque nos pueden ayudar, eh, si estamos en región fronteriza. Eh, la tasa de disminución del estímulo del 50%, conocida como tasa del 8%, que no existe esa tasa, este, y considerar que debemos de cumplir todos los requisitos formales para la cuestión del acreditamiento principalmente y tener mucho cuidado con la emisión de los comprobantes que sean necesarios, tanto para el acreditamiento como para la cuestión de, de, de, de la generación del IVA trasladado. Creo que ese mapeo que pudieran estar haciendo, si es una operación cíclica, ya le hicieron con que lo hagan una sola vez, ya todo lo demás va a estar este, muy fácil de poder analizar. Sería un poquito mi comentario, Pedro. Perfecto, pues muchas gracias, maestro, eh, también por haber aceptado la invitación. Yo creo que bastante importante todos los, los comentarios, los, eh, los consejos que se pudieran eh, eh, otorgar en esta, en esta emisión. Eh, como le comentaba al inicio de esta plática, pues, eh, yo personalmente también por ahí tenía yo algunas, algunas dudas, algunos eh, cuestionamientos con respecto a este tratamiento prácticamente en el cálculo del IVA, ¿no? en el IVA virtual, en la otra parte que si se duplicaba, que si no se duplicaba. Y pues es importante también que todos nuestros, eh, nuestro las personas que nos están sintonizando el día de hoy y también de manera diferida, pues podamos acercarnos a este estudio de una materia que que si bien es cierto, pues muchas veces a los contadores y personalmente tal vez nos enfocamos más a la parte del cálculo de impuestos normales, vamos a llamarlo así, pero pues nos olvidamos de, de esta parte de, de importaciones, de exportaciones, y pues el día que nos llega a tocar, pues decimos, pues no no no causó IVA, no, no pasa nada, no le pagué a un extranjero un servicio y no pasó nada, ¿no? Y al rato viene la autoridad que le tuviste que haber retenido el impuesto sobre la renta, que hay algunas cuestiones en, en, precisamente en relación al IVA, el IVA virtual, que si no cumplí con, con los requisitos, con la emisión de algún CFDI que se tenga la obligación de realizar. Y ahorita prácticamente como nos estamos acercando en este segundo semestre del año, pues al cierre vamos a ver qué pasa todavía con el CFDI 4.0, algunas adecuaciones que puedan existir con respecto a esta fiscalización que, eh, pues, está viendo ya en este, en esta, en esta etapa del gobierno, pues, es importante que eh, los errores o las, las ventanas que podamos dejarle a la autoridad por ahí abiertas, pues, sean las menores, ¿no? Para que todo lo podamos amarrar y cuadrar en ese sentido. Pues, muchas gracias, maestro Rodrigo, por haber aceptado la invitación. Eh, este es su caso, también su programa, en alguna otra ocasión que, pues, nos acepte la invitación, pues, seremos complacidos de, de escucharlo y a todos nuestros eh, seguidores pues ya regresamos a los días miércoles, nos estaríamos viendo el próximo miércoles para tratar otro eh, tema también importante en ese su programa de Noches de Censos y pues ahorita los invitamos ya en media hora para sintonizar también el programa de Rompiendo Paradigmas. Pues por mi parte ha sido todo, muchas gracias maestro y nos estamos saludando el próximo miércoles. Hasta la próxima. Buenas noches a todos.